Hola, ¿qué tal? Somos Turimoros y hoy vamos a hablar de algo un poco distinto. Hasta ahora les habíamos traído videos solamente hablando de lugares, pero hoy no vamos a hablar de un lugar, sino de un evento que se estuvo llevando a cabo en nuestra ciudad, el cual se llamó MestlyFest. El MestriFest es un festival que se realiza cada año en las primeras semanas de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En cada edición se llevan a cabo actividades que giran en torno a temas de género, derechos LGBT, feminismo, etc. Las actividades van desde pláticas y conversatorios hechas por profesionales en su área, talleres prácticos y teóricos, hasta puestas en escena en diferentes disciplinas artísticas, proyecciones y se cierra el festival con música en vivo en el que se difunden proyectos musicales de la localidad o del alrededor. Es un evento que se lleva a cabo de manera periódica, es decir, cada año, desde hace ya seis años. Es un festival abierto a todo público, a no ser que se especifique lo contrario en invitación de cierto taller, ya sea por los temas o por las actividades que se van a estar llevando a cabo. Este festival se organiza por el colectivo Sholot, un grupo de mujeres que residen en Matamoros con el objetivo de llevar al público actividades que ayuden a concientizar sobre las problemáticas que se viven en la actualidad nacional e internacionalmente en cuanto a cuestiones de género, que se abran diálogos y se haga una introspección sobre cómo somos y qué contribuimos a la sociedad. De verdad creemos que es un colectivo súper interesante del cual esperamos próximamente traerles un video. Es un colectivo que vale la pena prestar atención y estar al pendiente de sus eventos. Los invitamos a buscarlos en su Facebook bueno a buscarlas en su Facebook y estar al tanto de los eventos que lleven a cabo y apoyarlas de verdad es algo muy bueno lo que están haciendo muy interesante desafortunadamente pues solo nos fue posible acudir al cierre de este festival pero hubo de todo un poco venta de artesanías rifa de cosas súper interesantes venta de stickers tanto del propio tema colectivo como de artistas locales dos funciones de mini teatro una actividad en la cual se lanzó tabaco y otras hierbas aromáticas hacia una fogata que estaba en el lugar que por cuestiones de respeto a las creencias de quienes organizaron dicha actividad preferimos no andar en Dicho tema para no ofender Desde nuestra ignorancia Presentación de grandes bandas locales o de la región Pues también había una de Reynosa, Tamaulipas Una exposición artística, etc De verdad, son tantas cosas que son difíciles Decir una por una y eso fue solo en el cierre. Uno de los temas que tocaban en el miniteatro fue el secuestro express Algo con lo que desafortunadamente lidiamos día con día, de una forma u otra. Por lo cual es de agradecer y es de admirar el hecho de que lo tomen en cuenta. De que, de hecho, hubo un día del evento en el cual hubo clases de defensa personal. ¿Qué más podemos decir? muchas cosas en relativamente poco tiempo, sin duda es una experiencia que no podemos perdernos para poder vivirla al 100% y conocer todo lo que se hace, de fondo estarán viendo la agenda que se llevó a cabo este año para que presten atención y vean el tipo de cosas que se llevan a cabo en estos eventos, los esperamos en el próximo año y en el resto de actividades que se estén llevando a cabo por parte de colectivos Xolot. De fondo están escuchando una de las bandas que estuvo presente en el Mestri Fest, la cual se llama Souvenir Atómico. Denle una oportunidad, revisen sus trabajos están, están disponibles en todas las plataformas digitales Es una banda muy interesante Con un género distinto a lo que les habíamos traído hasta ahora Hasta ahora habíamos hablado solamente de rock Bueno, esta banda toca toca los temas de crítica social De temas personales ambientados En el viejo oeste como en el caso de Cold 45, de verdad es una banda que Les recomendamos bastante, hace música muy buena Tiene mucho talento Denles una oportunidad y chequen sus trabajos Esperamos que les haya gustado el video Denle like a nuestra página de Facebook para estar al pendiente de los eventos antes de que ocurra y después ver aquí nuestra reseña después de que ocurriera sin más por el momento nos vemos hasta la próxima adiós